A ver, dale, a ver, a ver. A ver. Mira qué bonito, ¿qué te parece? Una bomba, ¿no? Consola con gripe y lunares Consola, Consola ¿Sí? con gripe ¿Sí? <risa> Una PS5 con fiebre por jugar toda la noche Toda la noche no, al encenderte ya tiene miedo <risa> <risa> Está guay A ver, es que yo en verdad lo que dibujo en verdad, parece una consola. Al principio tenía pensado que fuera una consola, pero no sé, yo qué sé, yo Pensé digo... que bueno. te una bomba, parecía una bomba ahí. Y puse bomba, no sé, bomba, y ya está. A ver. y puse, a ver... Gulliver con una banana grande dándole a los Gulliver pequeños. Gulliver con una banana grande dándole a los pequeños. ¿Qué? ¿Y ¿Dónde está Gulliver? Un plátano Gulliver. gigante adorado por personas. ¡Lo <risa> <risa> <risa> <Los> adoro! <risa> Lo no, va no, no. Ese fue lo mejor Nice A ver <ríe> no. Okay. Okay. Vale. Pitufo cabreado Vomita gladiador ¿Y el gladiador dónde? <ríe> no, porque se me olvidó, se me Pitufo fue Pitufo vomitando y está enojado por ello está Enojado por ello <ríe> <ríe> ¡No! <ríe> Saludos. Ah, eh. Hola, a uno. Te es querés un ET. Una madre ETE. regañando a un asesino con pose de matador. ¿Cómo, cómo? La pose de que la pose de matador era la regaña a su hijo por matar a alguien. Ah, oh, Qué buen niño, eh. Ese fue mejor. El niño se murió. <risa> El niño murió. Lo abordé, no. eh. Ah Juanito Pinzón gritando A. Ah. <risa> no, espérate, espérate. ¿Cómo ha acabado no, esto? Una ¡No! no Qué guapo, ¿no? una monja. Pero ¿cómo es una monja? Ese <risa> parecía una monja, que yo pensé que era su velo eso. <risa> porque has hecho una mesa con un rectángulo y la otra mano. Porque está en la mesa, está en misa. Y no, por ya, la... pero es más gracia. Una está a mano y otra no. en rectángulo. No, sí, porque me acordé después que podía de usar forma. <risa>